Oigan, Saicos, gracias por venir a esta convocatoria que hicimos entre la Ruta Colombia y Cyclic Colombia. Soy Saico para un día de entrenamiento aquí en Bogotá con esta ruta desde El Gallo hasta Margaritas. Cycling Colombia es culpa de Katy Orrego, Sky Orrego. Soy psycho, pero he creado un musco. Esta convocatoria se está haciendo desde hace un tiempo la Ruta Colombia con Pablo González, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por venir, gracias a la Policía Nacional y a todos los que nos están apoyando en esta rodada.